Todos los que trabajamos en, en la academia, en, en investigación o en los distintos ámbitos, nos vinculemos con el, con el quehacer del país o las problemáticas país, puesto que muchas veces nosotros estamos encerrados en, en discusiones a nuestro interior o en investigaciones que pueden ser muy interesantes y una vez que salen a la luz pública, estas pueden generar un aporte real en mejorar las condiciones de calidad de vida de la población y sobre todo de un país que a pesar de que hemos ido mejorando mucho, aún está en vías de desarrollo.